siendo las 14.13 del día 19 de octubre del 2020, y con el quórum suficiente y la presidencia del honorable cuervo por, por parte de la señora decana Mariola París, y damos por iniciada la, la sesión ordinaria. Eh, bueno, todos han recibido el orden del día, eh, por lo tanto, corresponde eh, poner en consideración las actas del, la, la, de la sesión número 2, del 3 de agosto, y de la sesión extraordinaria del eh, martes pasado. Si, si no hay ninguna consideración, eh, la, las ponemos a. Si no hay ninguna observación, digo, las ponemos a consideración del cuerpo. Bueno, ponemos a consideración entonces las dos actas mencionadas. Si no hay ninguna objeción, resultarían aprobadas. Bueno, entramos en el, en el tratamiento del orden del día. Vamos primero con las, los expedientes con despachos de comisiones. No sé si les parece, para hacerlo más operativo, eh, si las leemos, eh, como acostumbramos, si no menciona el, el expediente de referencia y quiénes lo firman y vamos poniendo en consideración cada una de, las, de los despachos. ¿Les parece lo mismo con las resoluciones a referéndum? Ya que es bastante largo y vamos a demorar, vamos a subir mucho tiempo en, en la lectura. Pero si quieren, las leemos. No, ya, las, ya las pasaste, Jorge. Sí. Ya las sí. leímos. ¿Ah? Por eso, por eso digo, pon, ponemos en un sí, título... Sí, no el, el, bueno, expediente. en tratamiento entonces. Sí, en tratamiento el expediente 25098 eh, del 2019, el cual tiene despacho favorable. Y firman el despacho Carla Bilbao, Diego Moreiras, Ana Emaides, Moya, perdón, Ferreira, Castillo, Pizarro, De Paoli Nasis, González Pereira, Simonuti Canter y Reynoso. Bueno, ponemos en consideración entonces el despacho. Si no hay ninguna objeción, el expediente resulta aprobado. Una cosa, Jorge, no, no me acuerdo de los números y los expedientes, pero hay dos en los que yo me voy a... Se cortó. No sé si es este o es el que viene. En... Este es el de le, distancia le, de sociología. Le, Jorge, lee el número de expediente y el asunto. Sí, el asunto es, es llamado a, a concurso en el área de educación a distancia en las materias de sociología, que se lo designó en su oportunidad a Germán Pinque y se había planteado la, la ampliación del despacho, del dictamen, perdón. Eh, sí, en este corresponde que te abstengas, que Marita. Perfecto. Vamos entonces a, a tomar nota, abstención de Alaniz. Y que quede grabado el número del expediente. Sí, grabado está. Bueno, el segundo despacho es el expediente 25 101, que es el, también un llamado a concurso por las materias de, de educación a distancia, donde estaba la, la eh, impugnación de Carneluti y se solicitó la, la ampliación de, del expediente del, del dictamen, eh, resultando ratificado por el, Consejo, por el cuerpo en comisión y eh, se designa a Micaela Quinteros como docente de profesor asistente de dedicación simple. Y el despacho viene con la firma de Moya, Pereira, Reynoso, Moreira, Alonso, González, Castillo, de Paoli, Emaides y Pizarro. Se pone en consideración el expediente y si no hay objeciones resulta aprobado. En ese me abstengo también. Sí. Perfecto. Seguimos con el expediente 10.061.46 10, del 2020, por la que solicita la doctora Victoria Mendizábal licencia en, el, en su banca de consejera suplente por el estamento de profesores titulares, por ser designada como coordinadora académica del campus virtual de la FCC, un cargo de gestión, el cual entra en incompatibilidades. El despacho se acepta la, la licencia y el despacho está firmado por Anemaides, González, Alanís, Herreira, Pizarro de Paoli, Reynoso, Acosta, Castillo, Alonso, Moya, Moreira, Reynoso y Nacid. Se pone en consideración y si no hay objeción resulta aprobado. En consideración el expediente 7707 del 20, eh, que es la por el cual la secretaría académica eleva la el listado de cargas anexas correspondiente al año 2019 del personal docente de plata de la facultad, eh, tanto de materias anuales como cuatrimestrales. El despacho viene con favorable y lo firman Pereira, Moreira, alanís Pizarro, Castillo, Nasif Reynoso, Moya, De Paoli, González y Alonso. Se pone en consideración entonces el despacho y si no hay objeciones sí. resulta aprobado. Una consulta Jorge. Sí. Ese, ese listado tanto del 19 como del 20 ya lo habías pasado la semana pasada antes de la comisión. ¿Eso está en un archivo digital? Sí, está en archivo digital y está en el Drive donde compartimos todos los expedientes. Bueno, bueno. Buenísimo. Bueno, el tratamiento del último despacho, el expediente 12807 del 20, que en este caso trata sobre las cargas anexas del 2020, tanto de, de materias anuales como cuatrimestrales. El despacho viene favorable, acá se le hicieron algunas sugerencias que surgieron en comisiones que lo hemos pasado a, a Secretaría Académica tanto para modificar, corregir algunos nombres de materias eh, y algunas aclaraciones. Pero eh, en general viene aprobado por, por el, el despacho, por la comisión. Lo firman González, Marta Pereira, Alonso Pizarro Ferreira, Alanís Moreira... Castillo nazis de Paoli y César Reinos. Se pone en consideración entonces, y si no hay objeciones, resulta aprobado. Bien, ahora vamos a las resoluciones a referéndum, que son varias. Eh, usamos la misma metod metodología y en todo caso si, o, o quieren que vayamos viendo, leyendo una por una. Lo mismo, Jorge. Bueno. En consideración, la resolución 3, 377 del 2020 eh, deja sin efecto los requisitos previstos, impuestos, bueno, dije que no le vamos a leer, eh, por la resolución 40 del Honorable Consejo Directivo de la Facultad. se pone en consideración y si no hay objeciones, resulta aprobado. La resolución 382 del 2020, les, la, les, les digo nomás el, el número, digo, pues tienen todas eh, anotado lo, en el orden del día, figura el detalle. ¿no? Estos casos, perdón, es porque... Este, pasaron a tener otra dedicación los docentes, tanto Exacto. Marengo como... Tanto Marengo como a, a Le Exacto. Por eso había Exacto. que dejar sin efecto esas resoluciones. Las Exacto. resoluciones anteriores. Exacto. Así. Te pone en consideración la 382. Este... 382. dijiste Jorge, nosotros por ahí... No... 382 del 2020 resulta entonces aprobado la resolución 383 del 2020 dejar sin efecto la designación interina de Jamil Ale es igual que el anterior es en el mismo son los, re, los reacomodamientos que hubo en la Cátedra de Psicología, este, acordados y, y solicitados por la Cátedra a partir de la jubilación de, de Fernández, fue esto. Bueno, uh -huh. se pone en consideración la, la 383-2020, eh, si no hay objeciones, resulta aprobado. La resolución 384-2020 modifica la 21 del Consejo Directivo, y designa interinamente a la profesora Paxote, en cargo de profesor adjunto de Educación Simple, en análisis institucional 1. Deja sin efecto. Dejar sin efecto, perdón. Sí. Se pone en consideración la 384-2020, si no hay objeciones resulta aprobado. La 385-2020 también es de, modifica la resolución 21 de, del 2020 del Consejo y deja sin efecto la designación interina de Alejandra Restagno eh, como profesora adjunta en la de dedicación exclusiva, semi-exclusiva en organizaciones sociales y educación y educación del profesorado. Se pone en consideración la 385 2020 y si no hay objeciones resulta aprobado. La 387 del 2020, designar interinamente a profesor Julio César Pereira como profesor asistente de educación simple en taller de comunicación visual de la licenciatura. Hasta el 31 de pone, marzo del 2021. 20, se pone en consideración la 387 barra 2020. Si no hay objeciones, resulta aprobado. La 388 del 2020, designa a la profesora la licenciada Simón Perdón, Cabrán. Jorge, ¿puedo, ¿puedo hacer una pregunta en relación a la anterior, a la 387? Ese es el cargo que, se con, que, que hemos aprobado el llamado de concurso en la sesión... Va, el, sí, eh, estoy equivocado. Sí. Hemos llamado a un concurso en esa cátedra y es, es el cargo que se ha llamado concurso. Ese es uno de los expedientes que quedó ah. pendiente porque faltaban los ah. currículos de los docentes. No, solo mi, mi observación solo viene en el sentido que... de que sí... Perdón. Sí, Diego. Ah, de que sí se se abre el, el concurso, se llama concurso, y se, se cubre, digamos, por concurso ese cargo, entonces quizá ahí la resolución debería decir o hasta que se sustancia el concurso, o algo así, o no. O en cualquier caso va a ser hasta el 31 de marzo. No, cuando se designa por concurso, se cae la designación cae interina. Cae la resolución. Está, perfecto, cae la designación perfecto. interina. Si no, eh, porque esto se hizo antes, de, antes del llamado concurso. Está, perfecto. Sí, sí, hizo en el mismo momento, porque se, se sí. tiene que hacer en el mismo momento de se cubre el, el, el, el, el interinato, pero en realidad es por una jubilación, una renuncia. Eh, sí, entonces esa es la 388. La 387 era. La 388 se la designa a la licenciada Cabral en un cargo de profesor la, asistente la, la, de educación. ¿Cómo? Ah, perdón. Sí, sí, sí, perdón, sí, sí, sí. Profesor asistente de educación no? simple en seminario curricular comunicación y salud. Esas 3.88 se pone en consideración y si no hay objeciones resulta aprobado. Y esa, perdón, que consulte, y, en, eh, y eso ¿qué, qué ocurrió que, que se solicite esa designación? ¿Qué ocurrió en, en el seminario? Y el seminario solicitó la profesora la cobertura por la jubilación de Estela Regis. Entonces se, se, se llama también a concurso, y, se, y como se dicta ahora, se hace la cobertura interina. Bien. Seguimos. La resolución 3... Sí. 3. La, sí, la resolución sí, sí. 3.89 del 2020, designar interinamente a la licenciada María Micaela Quinteros, un profesor, en un cargo de profesor asistente de dedicación simple, en comunicación, en publicidad y, por, y propaganda, y realizar carga anexa en taller de imagen institucional, ambas de la licenciatura. Todas las designaciones hasta el 31 de marzo del 2021. Es el mismo caso porque ella ganó concurso, es del área eh, y, y está. La cursan ahora y está el profesor de Lomo también con problemas de salud. Entonces, bueno, es el mismo caso. ¿Esa qué número es, Jorge? Que no veo. La 389. Espera, tengo un problema. Ahí está. Vamos a poner ahí. ahí. Entonces ponemos en consideración la 389-2020. Se pone en consideración. Si no hay objeciones, resulta aprobado. La resolución de Canal 394 del 20: conceder licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía al Magíster Santiago Ruiz. En su cargo de profesor adjunto de dedicación semi exclusiva. Esa, a ver, espérate que estoy sin. Eh, a ver, ahí está. Esa, esa es eh, la número 300, 394. 94. 394 barra 2020. Se pone en consideración la 394 barra 2020, si no hay objeciones resulta aprobado. Consulto, ¿y cómo se cubre ese cargo? ¿Está más adelante otra resolución? Ya está cubierto porque es, por el, es el corrimiento también por mayor jerarquía del mismo Ruiz pero tiene que pedir licencia en el cargo anterior. Este es el cargo anterior, digamos. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. No es nuevo, Dios. Bueno, la, la resolución 395 del 20 designa interinamente a la licenciada Silvia Paxote en un cargo de profesor asistente de dedicación simple en análisis institucionales 2, hasta el 31 de marzo del 2021. Esa es la 390 3, 3, 3, y 395. Se pone en consideración la resolución 395-2020. Si no hay objeciones, resulta aprobado. La 3.96 del 20, autorizar al licenciado Germán Pinque realizar la carga anexa como profesor asistente con dedicación semi-exclusiva en la asignatura técnicas de estudio y comprensión de textos, en la asignatura política y comunicación cátedra B de la licenciatura en comunicación social, hasta el 31 de marzo del 2021. Ahí solo, Jorge, un señalamiento. Quizá el número de legajo esté mal. Yo no, no sé el número de legajo de Germán, pero me suena raro que sea 80.000. Lo señalo solo por las dudas para que se pueda chequear si, si fuera el caso. Sí, correcto. Habría que rectificarlo eso. No sé si es, Lo que no sé si es un error de tipeo, pero bueno, lo yeah. verificamos. En un... Verificar eso entonces el número de legajo. Sí. Bueno, teniendo en cuenta esa observación, se pone en consideración la resolución 396-20 de, de, de 2020. Si no hay objeciones, resulta aprobado. La resolución 397 del 20, asignar a la doctora María Elena Ferreira dictado de la asignatura Taller de Imagen Visual con funciones de profesor titular con carga anexa en su cargo de profesor titular de dedicación simple, concursado en la asignatura Producción Televisiva 2. Se pone en consideración la carga anexa eh, con la resolución 397-2020. Resulta aprobado. La resolución 406. Pues, Disculpame, Jorge, discúlpame. Sí. Ese es el cargo de renuncia eh, que hubo en la cátedra del adjunto, ¿verdad? De Álvarez Nobel. ¿Puede ser? Sí. Y ese también se sí. llama. Si ese también se llamó concurso sí pero volvió por el tema de las no estaban estudiados los currículum eso me dijeron no que había vuelto que no había estado completo el esto es por el dictado porque se pasó el dictado como Álvaro Uribe renunció claro. en el mes, a fines del mes de febrero la materia no se pudo dictar en el primer cuatrimestre y pasó para el dictado el segundo cuatrimestre. Entonces, por carga anexa, la va a dictar la profesora que es titular concursada en esa área. Y se llama al concurso, digamos. Pero ahora es, lo, lo dicta por carga anexa, digamos. Y el expediente está en comisión, por lo que decías. Sí. La resolución... Eh, es ¿Cómo? Perdón, eh, sí, sí, de, de sí, sí, como decías? La resolución de Canal 406 del 20, aprobar las fechas de exámenes finales para los alumnos de la carrera de especialización en lenguaje y comunicación digital cohorte 2015-2018. Se pone en consideración entonces la resolución 406 de 2020. Si no hay alguna observación, resulta aprobado. La 412 designa interinamente a la, a la especialista María Belén Schiavi, en un cargo de profesor ayudante B, con dedicación simple, para cumplir funciones docentes en el dictado del módulo de teorías del aprendizaje. Hasta el 31 sí. de diciembre del, del 2020. Se pone en consideración la 412 barra 2020, si hay alguna observación y si no, del, lo contrario, resulta aprobado. Esto eh, no es un error lo del 31 de diciembre, Jorge, porque todos los demás eran 31 de marzo de 2021. ¿Ahí no habrá habido un error? Tendría que verificarlo. No, no Pero no, creo que no, el pedido de académica es hasta ahí porque es para cubrir un módulo del profesorado, que se había, que se había este, descubierto ahí. Como es profesorado, no, no es un cargo, digamos, de, de, de, un, de concurso. Pero bueno, lo podés chequear de acuerdo al, al pedido de académica. Bien. La 424 del 20, aprobar el calendario académico para los alumnos de la carrera de doctorado en comunicación social correspondiente a las Cortes 2011 a 2019. Esto va al 31 de marzo de agosto al 31 de marzo del 2021. Se pone en consideración la 424 del 2020. Si no hay observaciones, resulta aprobado. Y la 462 del 20, de, disponer la modificación de los calendarios académicos 2020 aprobados para las carreras de licenciatura en comunicación social y profesorado mediante resolución 189 del 2019 y sus modificatorias. Bien, se pone entonces en consideración la resolución 462 barra 2020 si no hay observaciones, resulta aprobado. Bueno, quedan las, las resoluciones para rectificar, que es la correspondiente al, al expediente 108.495, que es una, una evaluación del Comité de Carrera Docente, en la resolución de lo, del Consejo Directivo, la 9 del 2020, eh, hay un error donde dice Carlos Marcelo D'Amico, está mal escrito, el profesor D'Amico debe decir Carlos Marcelo de apóstrofe amico y el profesor de apóstrofe amico. Es un error de, de tipeo, pero hay que, hay que rectificarlo para que vuelva al, al Consejo Superior. Bien, se pone en consideración entonces el expediente 108-495 y si no hay observaciones, se aprueba para la rectificación. Lo mismo con el expediente 111-961, que eh, hay que rectificar la resolución del Honorable Consejo Directivo 63-2020 en lo referido al nombre donde dice profesora Norma Leticia Ragioti, debe decir profesora Norma Leticia con Z, Ragioti con doble, doble G. La misma situación que la anterior. Se pone entonces en consideración en el expediente 111.961, la resolución 63.2020 para eh, su rectificatoria. Aprobado, entonces. Bueno, hemos terminado con el orden del día. Bien. Bueno, vos nos vas a, nos, ya nos vas a anunciar, Jorge, cuándo esté la, próximo, la próxima comisión. Con el la, nuevo protocolo habíamos quedado en. En, la próxima comisión a tener... es el, segundo, el segundo lunes de, sería de noviembre en este caso, y la sesión sería el lunes siguiente al segundo lunes. El tercer lunes en este caso. Si perfecto, que, perfecto. Una, perfecto. Perdón, Jorge, una comisión y una sesión por mes. Sí. Así es. Y ser ser bueno, ¿Qué hora es? ¿Cómo? ¿Cómo, Mariela? No, pero quería cerrar la grabación y después nos podemos quedar charlando para. Bueno. ¿No? ¿Qué hora es? 14.41. Siendo entonces las 14.41, damos por finalizada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Directivo del día 19 de octubre de 2020, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.